Échame que me quería, algo un lío está mar. una flor de una hora, en el mesita cita ya, un poco de boca me lo cató. una cuega sin torito, de que está tu corazón. Carabaca, la vida calamíuri, carabaca la vida que me lava, no me gusta a mí, la vida que me lava no me gusta y pa, vida Me daba a me gusta aquí, la vida me daba la mano, me gusta. Ese yeah. va para la playa, ese va como coro. Una noche de chicoteca, este va de policía. Una noche de Morino, Ecuador la pasó. Una noche de Morino, se va con Pachy Ramón. Calamita, calamita, calamita, hula. Calamita, calamita, calamita, La vida que me da no me gusta aquí. La vida que me da no me que me quería a los dios además Un afro de una hora en el mesita si te echas Mucho no de eso, todo boca me lo cato Una cuelga sin torito, es que está tu corazón Caramba, caramba a mi buitapi! ¡Cállate, me a mi buitapi! ¡Cállate, pedámoslo oh a yeah. mi buitapi! ¡Cállate, pedámoslo a mi buitapi! mi a mí,